...que escape a su examen... ...comenzamos examinando el estómago... ...que lo vamos a hacer... ...abriéndolo... ...por la curvatura mayor... ...desde el cardias... ...donde hicimos la primera ligadura... ...hasta... ...el píloro... Una vez abierto el estómago, como hemos indicado, quedan a descubierto todas sus regiones, región cardial, fundica y pilórica, como se ve en el cerdo, tienen una tonalidad diferente, y se examina.